Yerjan, amables televidentes, debo iniciar felicitando a los gigantes del Cibao y a todo a San Francisco de Macorís que ponen alto nuestro nombre, nuestra ciudad. Y qué bueno que sea eh, eh, en esta ocasión, eh, justo cuando conmemoramos también el nacimiento, es decir, el nacimiento de Juan Pablo Duarte, y que podemos decir que iniciamos el mes de la patria desde aquí, desde San Francisco de Macorís, capital del Nordeste, capital de la provincia de Duarte, entrada directa a la provincia de Duarte y al Nordeste, y que se pueda producir en nosotros esa, ese cambio, esa actitud positiva de transmitir nuestros valores. Los gigantes son parte de nuestra marca es nuestro equipo. Así como somos ciudad del Jaya, del río Jaya, tierra del cacao, somos también ciudades gigantes. Enhorabuena, felicidades a Samir Rizé, a los grupos Rizé, a, a Gisela, a todo lo que han hecho posible darnos este triunfo. Y esperamos ser quienes nos llevemos la corona en esta entrega de serie del Caribe, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bien. Que claro. seamos los campeones. Ojalá, claro. Bien. Esos valores son los que me inspiran para motivar a los demás y, a, y como comunicador ciudadano de este pueblo, preocupado por el bien comportarse, por el porque seamos mejores cada día. Recuérdense que estos detalles son lo que hacen vernos hacia afuera de otra manera. El comportamiento del ciudadano tiene que siempre ir de la mano con el deber de cumplir con sus obligaciones como buen ciudadano. Al compartir, al caminar, al consumir, Nunca dejo de mencionar que somos corresponsables de la limpieza de la ciudad. En la medida que nosotros somos ciudadanos conscientes de mantener la ciudad limpia, en esa misma medida será más eficiente la recogida, el deber del ayuntamiento en ornato y limpieza de cumplirlo. Pero ¿qué resulta? A diario vemos fenómenos sociales que son el producto de la circunstancia del ciudadano, del individuo en sociedad, que presiona hacia una nueva forma de, de ejercer su ciudadanía. Y si vemos como comunicador, veo los asuntos sociales, los, los problemas sociales, como iniciarios, como, como, como punto de partida de la sociedad que queremos Proyectar. Entonces, hoy día tenemos muchos problemas que se dan en la sociedad: violencia, eh, falta de cumplimiento de las normas, dificultad de cumplimiento por parte de las autoridades. Mire cómo tenemos el, el tema de hoy sobre las instituciones y el mecanismo de enriquecimiento ilícito y la corrupción. Esos es son problemas de la cultura nacional que debemos ir erradicándolo. Hace unos días planteé a modo de orientación, a modo de orientación, la importancia que tiene de comprender cómo resolver nuestros conflictos en los organismos que están destinados para la resolución de conflictos. En este caso, la tenencia de tierra tiene un lugar donde se define los conflictos de orden de tierra, que es la jurisdicción original del Departamento del Tribunal Superior de Tierra de acá, de San Francisco, tiene que ver con todo lo que tiene la vida de un título de una propiedad en el municipio y advertía con preocupación la invasión ilegal de tierras, que es directamente timar, burlar la constitución y las leyes. No es lo mismo las luchas que se dan a raíz de la promulgación por parte del Estado de la Ley de Reforma Agraria, en la cual hay un por ciento de la totalidad de las tierras beneficiarias producto de las infraestructuras e inversiones que hace el Estado, carreteras, canales, de los cuales los beneficiarios, que son los terratenientes o los, o los dueños de la tierra, se benefician de esos servicios y el Estado recibe una proporción, según la ley, y el Estado a través del día de hace los asentamientos agrarios, que está con un sentido social muy, muy alto y el cual yo me identifico. Sobre todo porque aquí sabemos que hay personas que tienen un título con un millón de tareas y hay su alrededor persona buena, humilde, de trabajo, que rinden un servicio en sus fincas. Y muchas veces esos terratenientes no tienen producción de nada o tienen apenas dos personas cuidando una tierra. Pero la labor social de la tierra es que haya campesinos haciéndola parir, que esto le devuelva no solamente el beneficio al dueño, sino a ellos que la producen y a la sociedad entera que consumimos los productos del campo. Ahora, en torno a nosotros, San Francisco de Macorís, cercano en Atillo, yo denunciaba y decía que era irracional que si una familia de apellido tejada, entre ellos Alfonso, Emiliano, César, Iván Sánchez Tejada que me dicen que, que es funcionario del gobierno yo no quisiera pensar que Iván esté pensando que en el gobierno del cambio y de Luis Abinadel se pueda iniciar una empresa de invasión a un terreno que, al, que en principio en principio entendemos es propiedad de quien la tiene porque tiene un título Ahora, si los Tejadas tienen un derecho sobre esos terrenos y suponiendo que tienen una sentencia gananciosa, porque por el momento entendemos que es ilegal lo que ellos están haciendo, produciendo una invasión a un terreno que estaba cuidado, poseído por un propietario con un título, y vuelvo y repito, tengo que ser lo sumamente cuidadoso para no decir que ellos no tengan derecho porque todavía desconocemos en qué basan ellos sus pretensiones. Pero de ahí a traspasar el lindero del buen hacer, del buen comportamiento y si usted tiene un derecho dado por un tribunal frente a un ocupante o un propietario lo más probable que ese juez haya destinado inmediatamente la sentencia, un, una autorización de desalojo. Y muchas veces le ponen un astrente, que es una segunda sentencia, para garantizar el cumplimiento de la primera, porque aquí hay abogados que no sé qué es lo que ellos entienden por astrente. Incluso le han cobrado al ayuntamiento, sin liquidar esos AT30 y sin demostrar que tuvieron ese periodo de, de afectación después de la sentencia. Eso es un caso aparte. Pero el, el malo ahí es el abogado del ayuntamiento. Totalmente. Que permitió eso. Totalmente. O sea, ya quien sea, no sé quién. Sí. Es, pero... Entonces, cuando nosotros tenemos un conato de invasión de terreno cerquita aquí en la ciudad, quiero llamar la atención. A todos los propietarios, a todos los propietarios de terreno, que creyéndose que a ellos no les afecta. Se cruzan de mano, de brazos, y en el conflicto se forman parte indirecta por su silencio o su falta de reacción creyendo que eso no les afecta. ¿Tú sabes lo que es irrumpir un derecho de propiedad? por un grupo que dice tener otro derecho, sin haberse definido en justicia. Eso es un enfrentamiento humano. Que por decencia, el actual propietario se ha retirado porque no puede enfrentarse a tigres Y qué pena que los tejadas utilicen el mecanismo más burdo que puede existir y hayan individuos que se dediquen a cumplir objetivos, cueste lo que cueste, y ocupar tierras y dañar la inversión que hay ahí. Oiga, en esto, en principio, se entiende que son ilegales porque en la forma que han ejecutado una supuesta recuperación de un terreno no es la adecuada. Y para el buen comportamiento y los procesos sociales, no tienen justificación, ninguna, hasta tanto se dé por un tribunal esas cosas. Pues yo le digo, como consejo, vuelvo a aconsejarle, sepan dirigir sus objetivos no fuera de la justicia, porque eso es arrebatar y eso es violentar la, el orden jurídico jurídico de la tenencia de tierra y a los propietarios colindantes ojo, no permitan que se forme un, un, un cinturón allí de ocupantes ilegales cuando existen títulos porque son tierras que deben estar produciendo porque están en el área rural de producción agrícola y se está afectando un derecho a una persona o a varios propietarios ...solamente con el alegato que le pertenece a los tejadas. Por eso menciono los nombres, porque ellos son los responsables de lo que ahí pase. Solo ellos son los responsables, como lo dijeron en el programa de Alex Díaz... ...que se presentaron alegando tener esos derechos. Pero yo voy más allá. Le pedí a César Trinidad que fuera mediador... ...porque tengo entendido que él no es el vocero de ellos pero tiene conocimiento como luchador social y campesino de las cosas. Y esto que yo estoy diciendo es un mensaje que nos debe servir y poner la barba en remojo a muchos. Porque yo me pregunto, entonces, ¿para qué hay un orden constitucional? ¿Para qué es la ley 108? ¿Para qué son los tribunales? Y si usted tiene un derecho, hágalo valer, destruya, el título de propiedad que actualmente tiene el, ocup, el ocupado, el que ha sido despojado, aunque sea por día, no se van a llevar la tierra. Pero le han dañado su patrimonio. Y como ustedes entenderán, él no está de brazos cruzados. Sean conscientes de sus responsabilidades por acometer un delito de invasión de tierra y los daños que esto han generado a esa propiedad al propietario debemos organizarnos el derecho no puede ejercerse a título personal cuando hay conflicto con otras personas porque eso sería desastroso el advenimiento la conciliación es viable. Yo estimo, y vuelvo a hacerle el llamado al amigo César Trinidad, que no sé que no es el vocero, pero que intervenga, que trate de hablar con los tejadas para que lo lleve a, a razonar que hay mecanismos y que ellos tienen todo el derecho a reclamarlo. No puede existir aquí una ausencia de cumplimiento por parte de las autoridades de justicia frente a estos reclamantes, pero deben hacerlo. Ese es mi consejo.